Yeah, yeah, yeah Me decina para Fichte que el día de hoy Se enfermo Juan de Dios porque es tremendo flopero Igual que yo Igual que yo Te ponemos a caer mal No se hagas enojar Porque ya no caemos el aguacate oh, El aguacate El aguacate El aguacate <tose> El aguacate <tose> El <tose> Go, enfermera de Fu En esta industria los peces son mejores que el tiburón. Calla fan de mi Bueno que hace a importante pues no, se, está y me se hace mismo que mi patrona en la que soporte que le quepa donde pueda. Lava pelo, lavado, lavado tallado. ¡Oh, Michan! Li-chan! ¡Oh, chan. ¡Oh, ¡Oh, ¡Oh, ¡Oh, ¡Oh, y para los que se han alimentado de mi vida, de las que me entienden con es hora de volver a esta vida.